Muchachos, gracias a toda la gente que está con nosotros. Miren, este tema se que lo quería tratar, eh, de alguna forma ya está casi fuera, vamos a decir, del interés. Pero es una realidad que nosotros debemos de cambiar y es lo que pasó con el caso de las diputaciones, tanto a nivel nacional y por supuesto nosotros vimos eh, candidatos con un nivel de votación importante por encima de otros. Y que por el método que bastante fue explicado acá por los muchachos, por Yeyan básicamente, el método utilizado, que es el método de Home que deja fuera a personas que tienen un mayor número de votación porque sus partidos no representan la cantidad de votos eh, indicadas para que puedan eh, pasar. Es muy triste eh, lo que nosotros pudimos ver acá. Por ejemplo, candidaturas como la de Johan, del partido del PRCC. Eh, un muchacho con muchas propuestas, eh, joven, con interés de llegar al Congreso, para, eh, según lo que él nos planteaba en ese momento, una manera diferente de hacer política eh, eh, a nivel congresual. El caso de Luis Ernesto también, que fue uno de los candidatos que tenía más votos y que por el mismo método pues, también quedó fuera. No es posible, y nosotros debemos de... Yo fui quien mandé a bajarlo. Eh, y nosotros, no es posible, señores, que por este método queden fuera personas que la gente quiere verse representada en ellas. Es injusto, antidemocrático, y creo que está por encima del deseo de la población, que es quien tiene el poder de elegir a los candidatos. Eh, debemos de auspiciar, y ya pasó la política, ¿cierto?, pero en estos cuatro años, y tal vez el interés de los partidos mayoritarios, pues no vaya en esa dirección porque no les conviene, no les conviene que eh, partidos pequeños puedan tener importante representatividad. ¿Bajo qué condiciones puede una persona que tenga interés, por ejemplo, partidos como Alianza País, que quiera llevar eh, que quienes participen a nivel eh, del Congreso? O sea, no va a ganar porque entonces... Puedo sacar más votos que otros de un partido mayoritario y no me dan la oportunidad. O sea, es totalmente injusto, es totalmente inequitativo y poco representativo, porque el hecho de que un partido tenga mayor cantidad de votos y que un ciudadano esté aspirando por un partido pequeño y que la población tenga el interés de que ese ciudadano los represente sencillamente por un método que se aplica en ese escaño no pueda eh, ser elegido, no pueda representar a su pueblo, que fue quien le dio la mayor cantidad de votos. Cuando tengan las imágenes en el caso de Johan y de Luis Ernesto, que fue en el caso particular de la provincia de Duarte, la podemos poner. No es posible. Y los partidos pequeños, que son los más afectados por este método, quienes los candidatos de manera particular se vieron afectados, Creo que deben de abogar para que este método sea quitado. Si es a, es a través de una ley, el, el, el, a través de la ley de partido sí, que sí. establece el método HOM. O sea, deben... Pero se puede, se puede, creo que la Fuerza Nacional Progresista, sometió una acción de inconstitucionalidad porque realmente es inconstitucional Correcto. porque viola eh, el derecho a elegir Estamos en y, y okay. se a espera de, de ese fallo pues eso es importantísimo y esperemos que a, a, a donde ah, la somete sí. a dónde la somete que al constitucional, constitucional. Al, al ya, constitucional. Ya bien. bien, o sea esperemos que haya una respuesta satisfactoria esto es bueno, no lo sabía de hecho tú recuerdas cuando el PLD había anunciado que eh, iba a sesionar con cinco provincias el arrastre y en otras no. Sí. Nosotros logramos. Sí, recuerdo. Que no eso era inconstitucional también no. pues, totalmente no. Uno quita, otro no. No. entonces no es posible y nosotros qué bueno y esperemos que pueda haber una respuesta satisfactoria ante este sometimiento eh, al tribunal constitucional porque cómo es posible muchachos tenemos la imagen solamente de ver el rostro y la cara de Johanna y un muchacho que lo veamos con tanto ímpetu conocedor y sabía a qué iba a ese congreso que tuviera que obtuviera más votos que por ejemplo eh, Mildred Sánchez el mismo y que están en un debate por el tema de los puntos en investigaciones que estos dos candidatos tuvieran obtuvieran más cantidad de votaciones de los ciudadanos que dos del PLD que y que, Johan, vo, que tienen dos mil votos y pico cada uno o uno tres mil y otro dos mil y que Johan y Luis y, Ernesto y no puedan no decir nada. Ocho mil, y seis mil y no vamos a recibir la llamada y, y la imagen por favor buenos días sí, es verdad. y equipo Buen día. día. Ese, ese, tema, ese tema que tú tienes, Carolina, hoy es extraordinario. Y yo le hago una pregunta al panel: increíble. ¿Y cómo podemos subir a Franci, por ejemplo, que nosotros queremos subir? ¿Cómo podemos subir a ti, Carolina, sí. en Alianza País? No hay forma. No hay, manera, no hay manera. Porque cuando no te matan la bota, te matan los bots. Eso es así. Eso es así. así es. Porque, por ejemplo, yo tenemos la imagen, muchachos. Joan es una estrella. Un estrella. Ese muchacho, eh, muchacho, un prometedor, una juventud. Sí, sí. Ustedes usted saben que yo siempre he estado con la juventud. Sí. Y sobre lo que Lorenzo dijo, Lorenzo está sangrando por su propia herida, porque Lorenzo, ellos cobran todo. Y, y así y usted no se puede a Minoa, eh, Chaynoa, que Chamo. dijo de los 30 mil pesos que cobraba, que eso era lo que le eso Es un mensaje de lo que tiene el P. Y, y cuando le toquen a esa nómina cuando le toquen a esa nómina, a esas instituciones, la tarde? dan la tarde, pena. Todas. Sí. Dan pena. Todas, todas esas instituciones están podridas de, de, de, de gente comprada. Y esa cancillería, yo, yo estoy loco porque abran la nómina, a ver. Bueno. Pero es pública, vamos a traer la de cancillería también. Eso es terrible, eso no hay que verlo para saber, hay que recordar solamente un informe que hiciera Alicia Ortega, Dios mío, gente, que estaban estaba muerta, que o sea, que no había, que no existían esas oficinas en el caso de la cancillería. Y sabemos pues, eh, para qué le dieron esa cancillería a Miguel Vargas Maldonado. Pero bueno, volviendo al caso, qué bueno y, y, y que de alguna forma es alentador este, de este eso, sometimiento de la Fuerza Nacional Progresista ante el Tribunal Constitucional. No es posible, no es justo, no es representativo que porque un partido sea mayoritario, usted como ciudadano no pueda elegir su candidato porque sencillamente no va a pasar. Ciertamente los candidatos sabían de este método, pero ¿cómo es posible? Se supone que, por ejemplo, en el caso de Johan, la misma Urania, eh, candidata diputada por Alianza País, o sea, ¿cómo tú puedes escalar? ¿Cómo llegar? Siempre la representatividad a nivel del Congreso se quedará entonces en los dos o en los tres principales partidos de este momento. Y así no se hace justicia, así no hay equidad, así no hay representatividad y nosotros no podemos dejar de lado este tema y en lo particular lo seguiré tratando para que la gente entienda lo injusto que es que usted no pueda competir de manera equilibrada en una contienda electoral a nivel congresual, porque sencillamente si usted no es de un partido mayoritario, PLD, PRM, eh, Fuerza del Pueblo, usted no va para ningún lado a nivel congresual. Otra de las cosas que quiero destacar, que se ha estado dando a nivel congresual, es el retiro de algunos... Eh, ah, míralo ahí. Pero eso va a pena a mí me da pena ver la cara de Johan. ¿Usted sabe lo que usted sacaron una cantidad de votos eh, mucho más alta que otros que sí pasaron? No, pero en el caso de él, él se perfila como, como un candidatazo para el 2024. Sí, pero que es poco no, esperanza, tú ves. No no, pero déjame ahora. decirte una cosa. Uno de los ganadores de estas elecciones es Johan. Claro. claro. Sí, pero él pudo haber pasado ahora. Está bien, pero él no que hecho Recuerden que Mildre era la directora de Plan Social aquí durante muchísimo tiempo. Sí. Eh, que eso necesariamente le acarreaba a ella un, una, un caudal de votos a su Neto, favor. Y, y Luis Ernesto que era... Pero en el caso de Luis Ernesto hay que saber Muchísimo con recursos, recursos. Eh, esta señora Mildred que ha, ha estado trabajando en el, el gobierno, gobierno durante muchos años y Johan prácticamente viene Ahora, con Ahora lo el de Mildred titánico, ha sido titánico porque le ha tenido partido, que ganar al partido. El partido la dejó de lado. Entonces, Entonces en este mira, caso vamos a, a poner de sí nuevo volando. la imagen de... Debiera, debiera de renunciar Pero cuando ya han dejado la función No, ya no ha o sea, renunciado, no Mira, renunciado sigue eh, Miren esas dos imágenes Repito, estos dos candidatos Obtuvieron más votos que Mildred Sánchez y Jerry Acosta, Acosta que se debaten en estos momentos en una investigación de, de, por, 13 puntos, de lo, por 13 puntos de los votos. Que mira, yo Pero ellos que dos cae. están fuera, Francis, sí. ellos dos están fuera sencillamente, ya están en sus casas sentados por el, el famoso y bendito y poco representativo método que se utiliza a nivel congresual. No es posible, y cierro Francis ahí sí. ya para decir en la iniciativa de algunos eh, candidatos electos del retiro de las exoneraciones, venimos acá, y de los beneficios, están ahora los dos candidatos electos por Alianza País, eh, Horacio, este joven muchacho con una muy buena propuesta, tenemos también Antonio que se llama el otro señor. Eh, hay que destacar que Fidelio Despradel fue uno de los primeros que también retiró eh, las exoneraciones y los beneficios, el barrilito y el cofrecito. Farideh Raful le ha seguido, eh, ya lo anunció en el día de ayer también Antonio Guzmán, o tavera Guzmán me parece que es del PRM y otros candidatos hay alrededor de seis eh, tanto en el, la Cámara de Diputados como en el Congreso que están retirando a sus exoneraciones pero esto debe de ser eh, a, a nivel legal, que se establezca los legisladores no están para estar recibiendo eh, dinero para ayudas sociales, el papel de, papel de ellos es legislar y fiscalizar y esos eh, beneficios que reciben ¿por qué? porque hay que darle exoneraciones a un diputado o a un senador yo quisiera que alguien me diga que Para por Para el qué? desarrollo de su trabajo. Por Dios, no, así no. Esto era lo que quería bien. plantear. Pero que que de que la decir. Cámara de Diputados. No, no, lo hizo ahora. Lo hizo ahora. Creo ah, no. que por no, una presioncita tal vez, ejercida. Eh. Tú vas a decir ¿Es algo. Es posible, ¿no? porque no renunció anteriormente. No. Sí. Eh, creo que José La Luz y Fidelio de Prades fue los que renunciaron. Tú bien? vas a referir no, bien. bien, no, pues muchísimas gracias. Eh, Concluyo con los comenzó a cuatro años. Bueno, gracias a Carolina Medina por su comentario. El método de tiene una particularidad: es adecuado para lugares donde hay básicamente bipartidismo eso no sirve. y donde los partidos son partidos mayoritarios. Por vos, porque, por porque eh, hacer un mecanismo para para elegir escaños de los partidos, tú necesitas son dos pleitos: el pleito del el partido como equipo, como grupo. Y luego el pleito interno para determinar a quién le corresponde los escaños que le correspondió al partido. Eso lo que asegura Amado es que donde hay bipartidismo, eh, haya una, un equilibrio. O sea, que no solamente sean es, todos de uno solo, sino que haya un equilibrio, porque lo que hace es que te vas repartiendo eh, por partes. ¿no? exactamente Pero Eso lamentablemente es. en este país, la cera el, sí. el derecho a elegir. Aquí hay partidos que no llegan a uno por siguiente el bueno, caso de Alianza en, dos en Tenares, no en Maramirabal hubo un diputado que sacó nueve mil votos y pasó uno que tenía seis mil eso no es justo, pero una cualquiera sí. sí. sí. bueno, vamos a lo que va señores vamos a ver qué dicen nuestros amigos de